¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria Uriel Erlich desde la virtualidad eh, del Museo Malvinas Bien, como siempre en todas las transmisiones, eh, comenzamos por agradecer eh, al área de técnica eh, que ha hecho posible la, la profesionalización de este programa eh, en lo que va de este año, ayudándonos con, con la edición y con la mejora en, en la calidad eh, de los programas, así como también el área de diseño, eh, quien se encarga de, de los flyers, eh, y que son tan vistosos y que siempre nos, nos dan comentarios positivos respecto tanto a la edición de las charlas como también eh, de los flyers eh, que promocionan eh, las mismas. Bien, la charla de hoy tiene por consigna, digamos, ¿no? las representaciones cartográficas de Malvinas, que nosotros desde el museo tenemos muy bien en claro. Que ningún mapa es inocente, detrás de un mapa hay una gran cantidad de interpretaciones eh, filosóficas, eh, políticas, geográficas y también geopolíticas, por supuesto. Así que, ¿quién mejor que para hablar de estos temas? Con un compañero del museo que está con nosotros eh, desde el comienzo, con nosotros el profesor de historia y también miembro del área de investigaciones y archivo del Museo Malvinas e Isla Atlántico Sur, con nosotros Alejo Tolosa. ¿Qué tal Alejo? ¿Cómo andas? Hola Juan, ¿cómo, ¿cómo va todo? Bien, acá ¿Qué? como siempre, ¿Qué? lidiando en la pandemia y haciendo la lucha cultural por la malvinización desde la virtualidad del museo. Me, imag me imagino, este, yo creo que debe ser la, la tercera charla ya en, en, en el marco del ciclo que, que, que venimos compartiendo, y eh, que, bueno, que vos venís ahí organizando desde, desde el museo. Eh, Vamos a tratar de, de que sea una charla amena, digo, que lo más, lo más este, eh, llevadera posible. Eh, digo, En este marco también donde todos entramos y salimos de Zoom, de Meet, de distintas plataformas, eh, me parece que, que ya que, que la gente digo, nos esté siguiendo, vamos a tratar de hacer algo que, esté, que sea interesante, que sea un aporte, y, y que bueno, digo, eh, nosotros pensaba, digo, cuando empezamos a charlar, digo, les cuento a aquellos que pueden estar eh, siguiendo también la transmisión, eh, pensábamos esto del, del título de la charla, ¿no? y se nos ocurrían varias, varias hipótesis o varios títulos que puedan ser los mapas de Malvinas, eh, y que creo que el que más se ajusta es este de, de, de representaciones cartográficas a lo que nosotros queremos hacer hoy. no eh, La idea de, de esta charla va va a girar en torno a hacer una, una reflexión eh, más en clave histórica, no, no, no tanto vinculada a lo cartográfico, sino un, un barrido general de, de los siglos, digamos, de los siglos XVI al XX, al eh, para poner en tensión un poco estas representaciones sobre, sobre el archipiélago, ¿no? y, y, y ubicar también a Malvinas como parte de ese, de ese entramado del Atlántico Sur o de ese... De ese eh, posible complejo patagónico ¿no? si se quiere por, por inventar un, un mote este, este, esta, esta charla digo también surge en base a un trabajo previo ¿no? que, que fue un, una, una muestra en conjunto que se hizo con la biblioteca del congreso que eh, es una muestra temporaria que se hizo en el museo sobre eh, los mapas y la cartografía antigua de Malvita ¿no? eh, y ahí me parecía interesante esto más allá de lo que uno ya conoce y tiene una idea intuitiva de lo que es un mapa, ¿no? cualquiera que haya pasado por la escuela digo, sabe lo que es un mapa, eh, la excusa digo, de, de, de los mapas como, como una forma de, de observar y reflexionar sobre el proceso histórico. ¿no? Eh, lo, esto que vos decías de, lo, de los intereses en juego, las disputas, e incluso eh, las distintas miradas sobre, sobre un territorio, ¿no? creo que en eso... Eh, los mapas pueden decirnos mucho sobre el contexto en el que se produjeron, cuáles fueron sus destinatarios y, y cuáles fueron las creencias y concepciones también que, que sostuvieron sus, sus autores ¿no? en, en, en una época determinada. Eh, en este sentido, creo que más allá de una definición eh, más clásica de, de, del, del mapa, digo, podemos pensarlo también como como abstracciones ¿no? de estas representaciones del mundo, eh, en eso digo pienso que podemos pensarlo como, como tres movimientos secuenciados, encadenados, ¿no? el, el primero es el de hacerse esa representación del mundo, ¿no? el segundo es de, de, de la abstracción de esa, de esa representación, y, y el tercero sería el, que, el esfuerzo digamos, que han hecho estos cartógrafos o cosmógrafos de, de, de, de, de, de los primeros... De los siglos XVI en adelante, de graficarlo, de plasmarlo. ¿no? Y creo que eso, esa producción se refleja bien en, en Malvinas, cómo como, como Malvinas aparece como un territorio en disputa hasta desde, desde lo, lo gráfico, ¿no? desde lo que aparece en esos, en esos manuscritos. Eh, creo que acá es interesante también digo, pensar más allá de, de, del invento o la aparición de la, de la imprenta. En, en, en algún momento digamos, de, de, de este periodo, eh, lo que es interesante es este, ver la, la, la importancia que tienen estos, estos navegantes y estos cosmógrafos para eh, plasmar o para graficar estos, estos primeros mapas, ¿no? esos manuscritos, en general digo, son, son manuscritos. Y este poder importante digo, se da en principio en estos siglos... Que, que hacíamos este corte digo en estos primeros siglos, entre 16 y XVII, eh, para ver lo que encierran esos mapas, no o sea lo, tanto lo que, lo que dicen, lo que, lo que figura, como lo que no dijeron, ¿no? o sea, lo que aparece, lo que nos comunica esos mapas, y lo que omiten también, creo que eso es, es, es interesante. Eh, también estos mapas, o estos primeros mapas que vamos a ver ahora, no son simples contornos del, del territorio de, o de la costa patagónica, eh, sino que también incluyen eh, ejemplares del, del, de la fauna, de la flora, eh, los habitantes, ¿no? la, la, las miradas que tienen esto, estos eh, viajeros, na, exploradores, digo, conquistadores también, ¿no? este, sobre el aspecto de los pobladores del, del continente. E incluso los textos donde aparecen, que aparecen en los mapas y donde narran esas impresiones ¿no? eh, sobre, sobre el territorio. ¿no? Eh, creo que acá es interesante también ver la centralidad que tiene, por ejemplo, en esta época eh, Oriente, ¿no? o sea, Oriente como, como un centro neurálgico, comercial, digo, donde recalaban, digamos, todo, eh, digo, el mismo el mismo Colón, ¿no? o esto, estos viajes, digo, van en búsqueda de ese paso a, a oriente, porque digo, es un, un centro comercial y económico muy importante de la época, y por eso me parece que es más claro, digo, es un poco más, este, eh, no quiero volver a, a, a ser redundante, pero digo, muy gráfico, porque un primer mapa, que, que es el que vamos a ver ahora, es el de Piri Reis, que eh, Piri Reis es un, un cosmógrafo otomano, ¿no? al, al servicio de, de, del Imperio Otomano, eh, que este, va a abrir digamos, una serie de, de expediciones interesantes, digo, por, esta, eh, por, por este interés en lo que sería el Atlántico Sur. ¿no? Eh, creo que... En, en, en cierto punto digo se trata justamente para esa época de, de recorrer esos, eh, los límites ¿no? del, del, del mundo en un punto. ¿no? Y, y el mapa de Piri Reis es digo bastante gráfico en ese sentido porque, eh, primero, es una factura bastante rara, no es, es sobre, el mapa está hecho sobre una, una piel de un animal, una gacela, Está actualmente, es uno de los mapas más raros, más enigmáticos también de, de historia. Eh, está en el Museo de Estambul ahora. Y, y si vemos, digamos, el mapa, vamos a ver que eh, está hecho sobre eh, la, lo que vemos como la, la dirección de los vientos, ¿no? Este fondo que aparece acá. Y todo lo que, lo que estos agregados, ¿no? Estos eh, aparecen algunos ejemplos poco tienen que ver quizás con, con la realidad, pero, pero de, lo curioso es de dónde sale esta información, no estamos hablando del de, eh, año 1513, ¿no? este mapa es del año 1513, o sea, serán eh, apenas unas décadas después de, de la llegada a América, ¿no? de, de estos eh, conquistadores españoles. Y, y lo que vemos es cómo va delineando toda esa costa del continente americano hasta que llega un, a un punto donde empieza a aparecer una gran presencia insular. ¿no? Esas islas que se ven abajo, casi al final del mapa, y lo que pareciera ser Malvinas ¿no? en, esa, en, en ese mapa. Eh, incluso podríamos decir que también está... Eh, hay un registro de lo que pareciera ser Antártida, ¿no? que la gran, la gran duda, o la, la, la gran, el gran enigma es si efectivamente Antártida o no, y, y como vemos en el mapa, digo, es un, Antártida eh, aparece eh, sin, sin hielo, ¿no? entonces eh, es muy, muy raro. Algunos dicen digo, que, que esto viene... De, de, un, de un relato que, de familiar, de alguien que había estado en vínculo con, que habían apresado un familiar que se dedicaba, de PID y RAIS, que se dedicaba a actividades no, no tan lícitas, digamos, en la, en la época, este, y que, digo, lo, lo que va a ir comentando es toda esta información que PID y RAIS plasma en este, en este mapa. Después, también lo que vemos acá al costado es la narración de ese viaje. Este es un primer mapa, y luego de eso eh, va a haber una serie de, una primera oleada de expediciones. Por ejemplo, la expedición de Magallanes, ¿no? o sea, eh, en ya para, para el año 1520 vamos a tener lo que es eh, un desprendimiento de esa expedición a cargo de, de Esteban Gómez, que eh, va a llegar, digamos, una vez que va a desertar de la expedición de Magallanes en, en la vuelta, va a llegar a, va a divisar lo que es más ¿no? Entonces, ahí tenemos el mapa de, que sería el segundo mapa, de André Tebet, que, este, si vemos... Ese mapa vamos a encontrar las dos islas principales, ¿no? Se ve como, como lo que sería, lo que pareciera ser el, el, el canal del de, estrecho de, de San Carlos, parece, ¿no? O sea, como una división entre, esa, entre esas dos islas, y que aparecen nombradas como islas Sansón o Isla de los Patos, ¿no? Creo que ahí, bueno... Lo que en general se dice de, esta, de estos nombres es que las islas Sansón sería por la nave, la nave San Antonio, la, la nave San Antón, ¿no? es como un derivado de, esa, de ese nombre, e Isla de los Patos por las colonias de, de pingüinos que había en las islas. ¿no? Eh, creo que este, este mapa, digo, claramente identifica lo que sería el archipiélago de Malvinas, ¿no? por lo menos sus dos islas principales y esto es, es algo que también aparece ale, ale, te, te sumo que es, es interesante esto que mencionás, porque eh, a diferencia digamos de lo que bueno es un poco lo que ya veníamos charlando a diferencia del continente americano que ya digamos eh, se sabe que está mal dicho es decir que el continente se descubrió porque el continente americano ya estaba poblado por lo que hoy denominamos como pueblos originarios las islas malvinas no eh, eran tierras deshabitadas y por lo tanto no sería tan incorrecto decir que las Islas Malvinas fueron de alguna manera descubiertas y viendo estos ejemplares, estos mapas eh, de comienzo del siglo XVI, vemos que la imagen es muy difusa y muy distinta tal cual como la conocemos hoy. Fue como un descubrimiento paulatino que fue de alguna manera eh, evolucionando no solo en términos cartográficos, sino iconográficos de Malvinas, digamos. ¿no? Son, es muy distinto a las Malvinas que estamos viendo representadas en estos mapas que... Que nos has traído eh, a, por ejemplo, las Malvinas que vemos en los tatuajes eh, uh -huh. en todos lados eh, o en los carteles eh, en nuestro país. Sí. Y eso, y eso que tal cual, digo, y, y eso que vos mencionás, me parece que también en este, en este tercer mapa, que es el de, es un fragmento de ese mapa de, de Diego Rivero, que era también un navegante portugués al servicio de la corona española. Eh, queda un poco claro también el nivel de conocimiento ¿no? que había sobre, sobre el mundo en esa época. ¿no? Este mapa es del de año 1529, y si vemos el mapa, lo que es la parte de, de, de América Central, tiene un grado de detalle muy importante, ¿no? o sea, hay un, un gran conocimiento, de, de, de, o un, digamos, un... Este, un sí, un nivel de conocimiento importante de, de, de, de todo lo que había, de todos los territorios que habían en, en América Central, y hay algunos vacíos, ¿no? Eh, pero lo que me parece interesante también de este mapa español, de Diego Rivero, por un lado tenemos acá en lo que es América del Norte, aparece como la tierra de los bretones, ¿no? Esto vinculado al, al pueblo inglés, digo, a tierra de Esteban Gómez, ¿no? De, de, de aquellos conquistadores, de aquellos exploradores que, que también este, después le daban nombre a estos lugares o intentaban darle nombre. ¿no? Tierra de, de Hernando de Magallanes, ¿no? acá, acá aparece también al final como, como el, el nombre de acá de lo que sería la Patagonia, tierra de Patagones también. Pero aparece Malvinas digo nuevamente en este mapa, al final. También nuevamente con esto de Isla de los Patos o Isla de, San de Sansón. ¿no? Acá hay un, hay un libro de, de, de Laureo Estefani que, que justamente lo que, lo que dice es que eh, lo, vemos, por ejemplo, la, las Malvinas por, por encima, digamos, del estrecho de, de Magallanes, digo, o sea, eh, hay, hay una. están graficadas de, muy al norte, pero eh, siguen. Están, están dentro de ese radar de los españoles en esta, en esta época, ¿no? y, y esto que vos decís es muy importante, digo, o sea, no, no hay un descubrimiento eh, de, de América, ¿no? o sea, acá habían pobladores, había pueblos originarios que estaban asentados y que tenían una traición, costumbres, una apropiación de ese territorio, una pertenencia, pero lo que, lo que me parece interesante de esto es ver no tanto digamos, de lo, desde lo social, sino desde el plano de, el, de, de, los, derechos, ¿no? de, esto de los derechos, de los derechos históricos, en un punto. Como, como, como eso ya, ese, ese, este, esa tierra o esa zona empieza a, a, a ser importante dentro de, para las potencias de la época. ¿no? Entonces, para... Una, una breve digresión como para hacer un descanso de esta primera oleada de, de, de expediciones, eh, podemos digamos, pensar también que muchos de estos mapas no, eh, no, son, de, to, to, no son todos iguales, ¿no? hay por ejemplo una serie de mapas que, son, que están como eh, catalogados, o serían como islarios, que son como compendios de mapas, atlas, ¿no? de, de, de, de los territorios insulares, que por ejemplo tenemos un, una serie de mapas de Alonso de Santa Cruz, que también este, era eh, de, de origen sevillán, que Santa Cruz había viajado con la expedición de, de Sebastián Gaboto parece que no se llevaban muy bien, estaban medio peleados, entonces eh, Alonso de Santa Cruz se dedicó a, a, a hacer estos mapas a mano también, y los compiló como mapas de, de islas. ¿no? Entonces ahí tenemos un, un cuarto mapa, que es el de, el de Alonso de Santa Cruz, que es medio engañoso porque aquello que parece que está pintado como, como, como agua, ¿no? como si fuese el océano, en realidad la Tierra, pero se ve claramente ahí también el Estrecho de Magallanes y lo que parecieran ser también las Islas Malvinas. ¿no? Eh. También por otro lado tenemos otros registros de esa época, que son los, los portulanos o las cartas portulanas, que, que fueron utilizadas también por, por los viajeros entre los siglos XIII y XVI, hasta caer eh, en desuso por, por los avances en la navegación. Eh, estos portulanos facilitaban el, el uso de, de algunos instrumentos como la brújula y también digo, se realizaban sobre ese fondo que expresaba la, las líneas de la, de la rosa de los vientos. ¿no? Eh, bien. Luego tenemos una segunda, o una, se podríamos catalogar como una segunda oleada de expediciones. Estamos haciendo un recorrido muy general, muy abarcativo. Eh, ilustrativo en un punto de, de toda esa serie de expediciones y de, de movimientos en, en el Atlántico Sur. Y tenemos una segunda oleada, que es esta que arranca en fines del siglo XVI, o segunda mitad del siglo XVI, al siglo XVII. ¿no? Eh, que digamos, podríamos mencionar como los viajes eh, británicos y holandeses ¿no? a, esta, a esto a estos lares, digamos, este, tenemos ahí, digamos, hay, hay algunos relatos de, de algunos marinos británicos como John Davis o, o Richard Hawkins que eh, van a dar como relatos poco precisos sobre las islas Entonces lo que se cree justamente es que, y algunos investigadores han señalado, es que en realidad estos relatos se basan más en el trabajo de que vimos recién de... Eh, Alonso de Santa Cruz, en el islario, ¿no? que es del de año 1541. Entonces, eh, perdón, Alejo, para ir eh, eh. recapitulando un poco, digamos, más allá de las representaciones cartográficas, no hay dudas de que los primeros en avistar las islas dejemos de lado el de Reyes, digamos, ¿no? un, un posible mm. avistaje otomano, si se quiere, eh, insular de Malvinas. Sin ningún lugar a duda, los primeros navegantes en toparse con los chiperos fueron españoles o portugueses al mando de la corona española. Entonces ya tenemos también un primer indicio de soberanía, porque cuando uno, cuando nosotros hablamos de la discusión de Malvinas, hay un relato británico que busca con mucho esfuerzo eh, contradecir digamos, ¿no? la, la verdad, y me atrevo a decir la verdad, ¿no? de que hay un primer avistamiento de John Davis, que vos lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando sí. en realidad posiblemente ese avistaje, en realidad, o esos relatos estén basados en ya expediciones previas que efectivamente habían hecho tanto españoles como portugueses al mando de eh, la corona española. Y un poco estos mapas, digamos que de esta primera oleada que vos mencionás, dan eh, testimonio de eso. Pero como bien vos decías, hay una pretensión eh, holandesa, eh, holando-británica, digamos, ¿no? si se me permite la, la adjetivación, ya más fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, quedan como esta, esta, esta segunda oleada. Eh, Cuéntanos un poco más de, de estos viajes, ¿no? ahí tenemos los viajes de los holandeses también en, en el siglo XVII, cómo, cómo, cómo sí esta, esta transformación cartográfica tanto de Malvinas como de la Patagonia y, y el Atlántico Sur. Sí, me, o sea, ahí me parece interesante esto que decís lo de lo de John Davis, porque eh, este relato de Alonso de Santa Cruz eh, da, viendo una ubicación bastante clara en, en términos de latitud de las islas. Entonces, eh, el relato luego de, de los británicos se basa en, en, en algunos eh, avances muy importantes de los españoles, ¿no? Y, y en, este, en este marco, digo, y, y también en el contexto de lo que sucede en Europa, eh, sobre todo de, la, de lo que se conoce como la guerra de los 80 años ¿no? entre los holandeses o, y, los, y los españoles, ¿no? los, los holandeses van a tratar de eh, interferir en las líneas y en las rutas comerciales españolas, eh, por eso tenemos también ahí una expedición, vos decías recién, holandesa, al mando de Seval de Wirth, si no lo pronuncio mal, que es en el año 1600, que es el mapa, el mapa, el, el siguiente mapa que vamos a ver ahora, y que efectivamente, digo, lo que, lo que es interesante de este, de, este, de este explorador es que eh, fue, llegó a ocupar un cargo muy importante en, en la Compañía de Indias Orientales, ¿no? que fue esta gran corporación mercante. Eh, y bueno, realizó también viajes por, por todo el mundo, este, o sea que tenía un, un, una mirada muy acabada de cómo eran las, las relaciones de poder de la época también, ¿no? Eh, y, y hace incluso también un, un relato sobre un encuentro con gigantes, no como pobladores gigantes, dice él, en el estrecho de Magallanes, ¿no? eh, que incluso ellos terminan alejándose de la costa porque... Eh, por temor ¿no? a estos supuestos gigantes, a los cuales igual fusilan, ¿no? que esto también es este, eh, típico, típico de, de la época. Pero eh, lo, que, lo que hace este, eh, este explorador hola, holandés es registrar con exactitud, con cierta exactitud, un archipiélago cercano a Puerto Deseado, ¿no? que él va a denominar como Islas Cebaldinas o Islas Cebaldas. Que esto es, es, es importante, ¿no? Y ahí vemos también cómo, cómo la, la cuestión cartográfica o estas representaciones sobre las islas eh, empiezan a marcar algunos, algunos antecedentes de, o, o intentan, digamos, generar esa disputa de soberanía, ¿no? Eh, luego, por estamos, ejemplo, ya... Sí. Perdón. No, no, que bueno, ahí estamos viendo, digamos, en el mapa cierta toponimia un poco actual, ¿no? Digamos, como uh -huh. tierra de los patagones, ¿no? La Patagonia, sí. y ahí se tierra de Fu, que sería como tierra del fuego, islas de los estados, eh, uh -huh. y ahí están, ahí figuran, digamos, ¿no? Las famosas islas de Cebal, eh, sí. que aún así, desde el punto de vista icónico, estamos lejos todavía de una, de una claridad eh, geográfica eh, respecto del archipiélago. Sí, sí, sí, sí, Bueno, ahí aparecen, ¿no? como, como una especie de, de, tres, de tres islas en, en, en, la misma, en la misma proporción, ¿no? eh, Incluso digo, esa, esas islas digo, hoy también este, o, este, o este nombre digo, hoy perdura también en, en la zona digo, son, eh, se van como, como generando distintas capas de esa, de esa misma de, de esa toponimia que, que le van dando estos estos tipos que van llegando a la, a la zona. ¿no? Eh, pero, digo, ahí hay otra cuestión, que es el viaje de, de John Strong, ¿no? que es este corsario, este pirata, eh, con, con patente de corso al servicio de la corona británica, ¿no? que, que tanto es retomado por, por la literatura británica como... Eh, el primero este, que, que de alguna manera este, marca un hito en la soberanía eh, británica sobre las islas. Eh, y, y acá me parece que hay varias cuestiones, ¿no? primero hay muchas discusiones, eh, yo nombraba recién este, este autor Laurio y Stephanie, pero hay muchas discusiones sobre el viaje de, de Trump, no o sea... Efectivamente dicen que él llega digamos, arrojado por los vientos de la Patagonia en la zona del archipiélago, donde este, navega ese estrecho que separa las islas y que él bautiza como Chán, ¿no? o sea este, lo que nosotros conocemos como Estrecho de San Carlos, en honor al Visconde Británico de Faclan. Eh, a partir de ahí digo, se hace extensivo este, este nombre de, de, de las islas, ¿no? que con los cuales los británicos eh, llaman a, a Malvinas. Pero después, por ejemplo, vemos que hay una serie de mapas, hay uno de 1500, de, hay un anterior, digo, que, que, que pone muy en duda el, los primeros viajes de, de los británicos, pero hay algunos posteriores, por ejemplo, el de Samuel Dunn en 1794. Que es un, también un cartógrafo británico, que él hace un mapa de, de los, del mundo en hemisferios, que, que es el que vemos, vemos ahora. Y que lo que es interesante es que él nombra y aparecen representadas las islas como Falkland y Cebaldes a la vez. ¿no? Es como, es decir, no, no hay una claridad con respecto a que sean simplemente Falk ¿no? O sea, eh, él le da este nombre y pone ahí, digamos, como, como una especie de manto de duda, una especie de. reconoce que hay una, una especie de disputa en eso, ¿no? Un, un, un cartógrafo británico. Sí, el caso, luego, digamos, de las Islas sí, Georgias, por ejemplo, vemos que dice Isla San Pedro, Georgia, digamos, ¿no? San Pedro, que sería por ahí una toponimia más castellana, okay. en contraposición con, con Georgia. Y sí, sí. De claramente, este, pues, claramente reconoce derechos eh, que no, no, no son los de la corona británica, me parece, en este, en este mapa. ¿no? Los eh, colores también ayudan, ¿no? Porque si nosotros vemos el mapa completo, ¿no? y vemos esta división, eh, sí. digamos, terrestre, no hay ninguna duda que ese complejo de islas, o, o, o, o digamos el archipiélago Malvinas, tiene el mismo color que el resto del continente sudamericano digo, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, desde el punto de vista cartográfico, digamos, la elección de los colores plantean de que bueno, esto es parte de una misma unidad que es Sudamérica, algo que incluso eh, algunos geólogos eh, británicos de hoy en día cuestionan, ¿no? Eh, con esta, sí, estas ideas de cierta eh, africanidad, digamos, ¿no? O sudafricanidad eh, geológica, digamos, de las Islas Malvinas, pero bueno, ya por lo menos de este mapa que es posterior a a la expulsión de los británicos del, del archipiélago Malvinas por parte de los españoles, vemos que, bueno, evidentemente esto es Sudamérica, no hay dudas sí, sí. duda al respecto. Tal cual, y, y además esta división, digo, en, en hemisferios, no claramente establece, eh, yo no sé si es adrede, digo, también, o, o tiene algo que ver con esto de, eh, de reconocer esta zona, digamos, de... De, del continente americano, esta continuidad también geográfica del continente americano, porque él claramente demarca estas, estas islas y la continuidad de, las, de la San Pedro, ¿no? de cómo parece prácticamente una extensión de, de, de Sudamérica, ¿no? entre los siglos fines del XVI, XVII y ya en el, en el siglo XVIII, vamos a ver que ahí empieza a aparecer un tercer actor, ¿no? que digo, ya, ya venía viendo el, el tema de, del Atlántico Sur como un lugar importante para, para sentarse, que digo, además de esto de los viajes de exploración, lo, la conquista, digo, los viajes de, que buscan la ubicación de, de esos territorios, eh, se da este primer, un primer asiento formal en Malvinas, ¿no? que lo realiza un almirante francés, que es Luis Antoine de Bougainville, eh, junto a un, a un grupo de, de marinos que provienen de la isla de Saint-Malo, que nosotros, digo, esto lo, lo, lo hemos tratado ya en muchas charlas, eh, pero que, que no, no está mal digo re, recordarlo o ponerlo nuevamente en consideración. ¿no? Así es, y además de que, digamos... Todos estos, esta primera oleada, o incluso esta segunda oleada de, de viajes previo a 1764, las islas estuvieron des, deshabitadas y desocupadas. Y fue esta primera expedición francesa lo que hace tener una primera titularidad de dominio sobre el archipiélago, desde un punto de vista jurídico, y hacer los primeros ocupantes, reconociendo la soberanía española de Malvinas, que insisto, no tiene que ver por, ni por el avistaje ni por las representaciones cartográficas, sino por una cuestión de derecho internacional, que nace en Tordesillas, Reconocido por Francia, eh, y esto es previo al, al, digamos, al mapa que vimos anteriormente de, de británico de 1794, el de Samuel Dunn. tenemos esta consolidación de la soberanía española en el archipiélago, y acá tenemos eh, este mapa eh, de Felipe Ruiz Puente, que ya de a poco las Islas Malvinas se van acercando ¿no? a tener una morfología más o menos tal cual. Eh, como las conocemos eh, hoy en día, con este mapa hecho por Ni Más Ni Menos, o al menos se le atribuye la autoría, al primer eh, gobernador de las Islas Malvinas, que es don eh, Felipe eh, Ruiz Puente. ¿no? Eh, contanos un poco, eh, al, Alejo, de, de este mapa, de, que es tan icónico eh, y que bueno forma parte de esta colección de, de la Biblioteca Nacional de España. Bueno, ahí claramente el título ya lo, ya lo dice, ¿no? Plano de las Islas Malvinas, ¿no? E eh, incluso lo, lo sitúa en, en, en una latitud determinada, digo, con, con, con datos eh, fehacientes, ¿no? Que, que nos dan esa ubicación más precisa de las islas, que hasta el momento vienen siendo eh, relatos más, más generales o eh, con algunos avances, pero... Eh, Mínimos. Lo que vemos me parece que es interesante que estoy viendo ahora, es cómo aparecen este, estas pequeñas islas ¿no? eh, al, al oeste, casi al final de lo que sería la isla, la, acá aparece como Malvina Grande, ¿no? la Gran Malvina, que son las islas Cebales, ¿no? o sea, allá claramente aparece como, como aparte, y este, las, dos, las dos grandes islas del archipiélago, bien delimitadas, con sus nombres respectivos, con el Estrecho de San Carlos, ¿no? Este mapa es, es, inter, es interesante, ¿no? Porque es eh, un mapa que... que ya te digo... Bueno, es, es un mapa que está muy vinculado también al mapa de, de, de, de Ugambil, ¿no? Que es la, esta expedición de... Este, que, que hacen, digamos, este asentamiento que hacen en 1764 y que nosotros también bueno tenemos en el museo, y se puede, se puede, se puede ver, eh, tenemos una copia, no, no en el, el original, pero este, que es de, el de Jacques Bellin, ¿no? que eh, fue un, también un cartógrafo y un geógrafo francés, que es el mapa de las Islas Malvinas, y donde ya aparecen eh, como más delimitadas, como mm, mm, este, dos grandes islas, aún todavía con menos precisiones, ¿no? el mapa francés, eh, esta isla Gran Malvina parece como más eh, alargada ¿no? o ensanchada que eh, lo que sería más la, la, la silueta de, de, de Malvinas. El de Ruiz Puente también es muy, muy, muy parecido, digo, tiene como una conexión, a una familia, cierta familiaridad, y, y que son dos mapas de esa época, ¿no? De este, ya fines del, o mediados, pasando mediados del siglo 18, ¿no? Ahí también digamos, hay, hay un mapa de, de, un, de un cartógrafo francés, de Lille, en 1703, y esto también lo vamos a ver en, en otros mapas, como el de eh, Juan de la Cruz, Cano y Almedilla en 1799, donde reproducen la supuesta existencia de unas islas eh, pepis, que, son, que surgen a partir de un relato británico, ¿Sí? de un corsario británico, eh, que dice que, que llegó a esas islas a fines del siglo XVIII, y que ubica muy cerca del Estrecho de Magallá. Eh, luego, muchos, eh, muchas autoridades españolas en, en, en Malvinas, por ejemplo, el gobernador de Malvinas, Ramón de Clarac, va a tratar de buscar, dar con la, con la ubicación de estas supuestas islas, y que en realidad muchos investigadores señalan que es un relato también dudado por los británicos, como, como una distracción a las autoridades españolas. ¿no? Esto también era una práctica usual de eh, tirar un, un, un dato o, o una ubicación de algo que eh, en realidad no, no, no existía. ¿no? Y, y, y por me parece que de Mayo y, y posguerra de independencia, bueno, esto ya lo hemos charlado en, en, varias, en varias charlas, eh, ¿cómo fue...? esa transición de la década de 1820, digamos, ¿no? la, la plantada de bandera de Shewit, el viaje de Pablo Areguatí, la consolidación eh, de la administración de Bernet, y tenemos acá un mapa que está en el Archivo General de la Nación, eh, de 1829, si mi memoria no me falla el año, que es la Isla Soledad, ya vemos que ya el, el, el diseño cartográfico se empieza a asemejar cada vez más a las Islas Malvinas como las conocemos hoy en día, donde vemos que acá Bernet hizo una especie de parcelación, ¿no? en secciones de, de la Isla Soledad, eh, en este proyecto de eh, poblamiento argentino de Malvinas. Insisto, cuando nosotros decimos que las Malvinas son argentinas, no es una cuestión abstracta, eh, son hechos reales, eh, no solamente por el, el diario de María Sá, es el diario de Emilio, y una gran cantidad de fuentes documentales, Sino que esta, esta cronología, digamos, o esta crónica de las representaciones cartográficas no, no es una excepción, y en este mapa de 1829, bastante colorido, muy, muy lindo, tenemos una, una demostración de, de soberanía. cuéntanos un poco de, de este mapa. Sí, esto que decir, me, me parece que, que claramente digo, el mapa ilustra ¿no? esas secciones. ¿no? O sea, acá lo que se ve claramente es un, un plan de, de ocupación de ese territorio, y que me parece que Bernet digo, tenía esta idea también en ese momento, estamos hablando de Luis Bernet, ¿no? que era un, un comerciante eh, de origen alemán, que estaba al servicio también del, del gobierno de, de Buenos Aires ¿no? en ese momento, y que, digo si bien tenía digamos, una impronta comercial muy fuerte, y, y era un tipo que, que, que había intentado también ocupar en, en un momento... Eh, generar un asentamiento en Malvinas y que después, digo, la, la, la, la misma hostilidad del clima, digo, la habían pedido y volvió a, a esa empresa. Eh, lo que vemos es que el plan de él también, además de estas secciones, era eh, respetar ¿no? ese, ese principio de integridad de las familias. ¿no? Él tenía esta idea de llevar y, y generar como, como, como distintos. Un pueblo, pero con distintas colectividades, ¿no? También. Eh, que me parece que es, es interesante, digo, ahí vemos, bueno, en el museo nosotros tenemos un, una maqueta, ¿no? Que, está, que no es algo eh, digo anecdótico, sino que está hecho sobre un relato, el relato de la mujer de Bernet, que cuenta cómo era la vida en esas islas, eh, y que bueno, ahí vemos cómo, cómo todos esos sectores de... de de esta, de esta población que había ido a asentarse en Malvinas, eh, convivía en, en ese territorio. ¿no? Eh, y esto, bueno, eh, se da así hasta eh, la usurpación, este, eh, o, o el ataque, al principio el, el ataque, digamos, norteamericano de, de la corbeta Lexington. ¿no? No, y es interesante este mapa que estamos viendo en pantalla, eh, cierta eh, toponimia, digamos no que es muy contemporánea a la época, digamos. nosotros hicimos una charla previa con, con Silvina Gutiérrez respecto al diario de Emilio, y lo que llama la atención, por ejemplo, del diario de Emilio, es que en Malvinas, en la diaria, digamos no se festejaba ni Navidad ni Año Nuevo, y se festejaba el 25 de mayo o el 9 de julio, eran las festividades eh, cotidianas digamos ¿no? de, de, de Malvinas. Y acá lo que estamos viendo en, en el mapa, digamos, por ejemplo, en la sección 9, vemos ahí un poblado que se llama Rosas, ¿no? una especie de toponimia contemporánea, ¿no? Hoy nos parecería algo, digamos, es algo que no se permitiría hoy en día, ¿no? Eh, está regulado esto de, de poner nombres de personas contemporáneas, pero estamos en el siglo XIX, en, en el norte de la sección 9 tenemos ahí el, el poblado de Rosas, tenemos ahí a la izquierda el Rincón de San Martín, ¿no? Uh -huh. Y como si fuera poco, tenemos en la sección primera, ¿no? En, en la sección 1, también un poblado. Que se llama, ahí se ve a penitas, Dorrego, ¿sí? ¿no? cerca ahí del Rincón de Conejos y el Rincón de Oviedo, ahí se ve eh, claramente Dorrego, donde ya, digamos, habiendo sido fusilado, digamos, ¿no? Manuel Dorrego, el gobernador federal de, de Buenos Aires, ya digamos, su nombre eh, formaba parte de, de la toponimia eh, contemporánea digamos, ¿no? eh, de Malvinas. Y esto también, y este mapa también lo refleja de alguna manera que derriba otro de los tantos mitos, que es el hecho de que para cuando llegan los británicos las Islas Malvinas estaban deshabitadas o estaban abandonadas, o que carecían de todo tipo de argentinidad, Digo, y no, no nos conformamos únicamente con las pruebas documentales, sino que también podemos ver en este mapa que vos mencionaste el bombardeo de Estados Unidos, no ese bombardeo de alguna manera destruyó eh, digamos, esa vida argentina, que luego, en base a ese bombardeo, luego los británicos pasan eh, a ocupar las islas, desalojando el remanente que había quedado y que sobrevivió ese trágico bombardeo de diciembre de 1831, y empiezan eh, la ocupación de, de, de las islas. Y entonces lo que tiene de lindo este mapa, más allá de lo colorido, eh, lo icónico, es que también es una fiel representación de la soberanía argentina de Malvinas previo a, a la ocupación británica, y muy lejos de ese relato británico, ¿no? ya vamos desmitificando dos cosas. El primer avistamiento, que no fue tal, y que las islas se encontraban deshabitadas, cosa que, que, que no era cierto. Sí. Eh, me parece que esto que vos, que vos mencionabas, digo, del ataque de, de, la, de la Lexington eh, y de los norteamericanos, 1831, y luego, digo, la, la, la ocupación británica ¿no? de, de 1833, ¿no? mientras Bernet ya no estaba en, en las islas, lo que vos señalabas, me parece que es interesante, digo también, y creo que, que va un poco eh, en línea con, con la actual situación, donde empiezan a surgir algunos... algunos eh, argumentos o, o algunos relatos, digo, medio refractarios de, de los derechos soberanos, digo, sobre las islas, eh, y que lo que vemos digo, históricamente, digo, o sea, cuando uno, uno digo, no, digo, no, no hay que hacer un gran trabajo, digo, o sea, me parece que eh, está bien documentado, digo, el reclamo eh, desde 1833 en adelante que hace el Estado argentino, ¿no?, eh, sobre la, la, la soberanía de... de de las islas, ¿no? eh, con, con, con Manuel Moreno, digo, con varios, este, varias personalidades que van a ir retomando este tema. Y así, digo, eh, con, lo, con esta ocupación británica, con esta población implantada, en un punto que, que, que trae este, el, el gobierno británico. No. Bueno, y acá su, sumándote, digamos, ¿no? Al reclamo de soberanía. Eh, que bien eh, describías recién, digamos ¿no? con, con esta continuidad también por parte de, de, digamos, de nuestro país, es que a fines del siglo XIX para 1884, durante el primer gobierno digamos de Roca, se reanuda eh, la discusión bilateral por Malvinas, y lo interesante es que va a tener como disparadores mapas argentinos, es decir, por eso volvemos un poco a lo que hablamos al comienzo, de que los mapas no son inocentes, y que para el caso particular de Malvinas, eh, un mapa oficial del Estado argentino, publicado por el Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional, en 1884, reanuda la discusión bilateral de soberanía por Malvinas, porque los británicos inmediatamente se quejan de por qué el Estado argentino publicaba mapas con esta leyenda que para nosotros es tan natural, y las Malvinas como parte del eh, territorio nacional. Y entonces, cuando hablamos de representaciones cartográficas, eh, no solamente son eh, dibujos, eh, que podríamos decir, o lindos, eh, o simplemente una descripción geográfica, digamos, de un territorio, sino que también eh, son disparadores, eh, en el caso particular nuestro, y cuando hablamos de Malvinas, de esta continuidad del reclamo de soberanía, particularmente eh, a partir de 1884, que reanuda las discusiones que no se estaban retomando desde 1849, justamente con Manuel Moreno, quien había dejado bien en claro que eh, el silencio eh, no es sinónimo de consentimiento eh, de la usurpación. Y así es como vamos llegando de a poco al siglo XX, esto se empieza a complejizar aún más todavía, los, los mapas de a poco se van extendiendo más al sur, porque empieza a entrar, digamos, otra discusión de, de geográfica soberanía que tiene que ver con la Antártida, ¿sí? cómo de a poco nos fuimos transformando en una nación eh, bicontinental. Contanos un poco... Eh, para repasar esto, ¿cómo fue esa expansión de, de soberanía en dirección al sur a comienzos de, del siglo XX? Bien. Eh, bueno, eh, digamos, en, en 1904, digo, esto que a principios del, eh, también del, del siglo XX, o ya ha entrado el siglo XX, como continuidad de esto que vos señalabas del de reclamo sobre Malvinas, hay un decreto del, del gobierno este, argentino en ese momento con la presidencia de, de Roca, que este, va a establecer eh, un, un observatorio ¿no? en, la, en la isla Lauri, en, la isla en, este, en Antártida, digamos, ya en la puerta de Antártida, que este, lo que va a, a generar es un, un asentamiento formal en la Antártida, una presencia formal en Antártida, ¿Sí? del Estado argentino, ininterrumpida, ¿no? que es uno de los primeros, eh, es el primero, digamos, el primer eh, asentamiento formal de un gobierno en Antártida. ¿no? Entonces, ahí vemos claramente también cómo Antártida empieza a formar, ya formaba parte, ¿no? pero dentro de la concepción, digamos, de, de, del Estado argentino de pensar esta cuestión de la presencia argentina, ¿no? como un, un país de dos continentes. ¿no? Estamos hablando ya del de, eh, continente americano, y el continente, eh, o lo que sería el sexto continente, lo que se denomina como sexto continente, ¿no? pero sí Argentina como un país bicontinental, ¿no? que me parece que eso es, es interesante. Y luego, digo como, como respuesta también, digo porque esto... Eh, digo, no, no, no, no hay, digamos, un, en, en las relaciones internacionales no hay un juego un, unilateral, sino que este, hay una respuesta británica también a, a, a todo esto, que eh, se da en 1908, no con este mapa que, que aparece acá, que, eh, bueno, vos lo, lo tenés también este más fresco, pero es el mapa de esta carta patente de 1908, no que realiza el... El, el gobierno británico donde nos amputan también parte de, del territorio, ¿no? o sea, donde aparece eh, parte de, de, del territorio de, de, de la Patagonia, también este, como, como si fuese territorio declarado territorio británico. ¿no? Sí, acá lo, lo, lo que estamos viendo eh, es, de alguna manera, esta concepción geopolítica por parte de los británicos, ¿cuáles son sus pretensiones coloniales en el Atlántico Sur...? Eh, y en la Antártida, que, digamos, basándose en proyecciones de la ocupación británica de Malvinas, de Georgia y de Sandwich, hacen esta pretensión de soberanía sobre la Antártida. Y, y es interesante porque esta pretensión es como declarativa de a más de 10.000 kilómetros de distancia. ¿no? Porque nosotros, digamos, eh, y estoy conjugando los verbos en primera del plural en tiempo presente, <ríe> Se inicia nuestra presencia en la Antártida, y eh, esto ya lo vimos en varias charlas con, con Pablo Fontana, y esto está en la muestra temporaria del, del museo, que de paso, eh, quienes nos están viendo, los invitamos eh, a verla en, en la vida real, eh, tiene por esta iniciativa de, bueno, plantar soberanía en, en la Antártida, y ya que estaban lo, los británicos no conformes con pretender la ocupación de Malvinas, Georgia y Sandwich, en esta carta patente pretendían toda la isla de Tierra del Fuego, y también el sur de la Patagonia continental austral, tanto del lado argentino como del lado chileno, eh, digamos, todo lo que sería la ciudad de Río Gallegos, por ejemplo, eran parte de, la, de las pretensiones británicas, y quizás lo que tiene interesante este mapa es que uno podría, hoy, digamos, lo podemos pensar como una curiosidad cartográfica, ¿no? 1908, un año lejano en el tiempo, más de 100 años, eh, algunos británicos, no sé, nos podemos imaginarnos reunidos en el foreign office eh, pensando, bueno, a ver qué parte del planeta nos queda por ocupar, pero sin embargo, esta, este mapa de carta patente es parte de la visión geopolítica colonial eh, británica porque es una hoja de ruta británica que se terminó de reflejar sobre todo eh, después de la guerra del año 82 cuando... Eh, digamos, después de la guerra, a lo largo de la década del 80 y comienzo de la década del 90, pasan a ocupar también los espacios marítimos, ¿sí? alrededor de Malvinas, eh, Georgia y Sandwich Por eso no es un mapa inocente, lamentablemente para nuestra historia no es un mapa alejado en el tiempo, sino que también forma parte de la actualidad y, y del estatus colonial eh, que tiene parte, digamos, de eh, nuestros territorios insulares en el Atlántico Sur. Y así es como llegamos ya a mediados de, del siglo XX, ¿no? cuando nace en esta expansión de soberanía, eh, nuestro queridísimo y actual, ¿no? esta nueva visión cartográfica que se mapa eh, bicontinental eh, argentino. Eh, contanos un poco, Ale, eh, cómo fue el nacimiento de, de, de este mapa. Bueno, esto, esto que, que nosotros venimos señalando y que creo que, que hay, hay un libro de consulta es muy interesante, que es el de Pablo de Pablo Fontana, eh, sobre Antártida, no eh, es un libro relativamente reciente, digo, para, para, ya, ya debe tener sus años, pero digo, es, es, es dentro de lo que podríamos señalar como reciente, eh, que digo, marca esto de la, la presencia de Argentina como este país bicontinental. ¿no? Eh, en este contexto, digo, lo, que se, lo que fue la segunda posguerra, ¿no? luego de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, y ante la amenaza también de un mundo de que estaba como, como placas tectónicas, ¿no? que se van moviendo y, y van cambiando este, eh, de, de, de alineamiento en un punto, eh, el gobierno argentino en ese entonces, digo, durante la presidencia de Perón, eh, bajo el decreto 8944-46, busca... Eh, de alguna manera, redefinir esa visión, eh, digamos estableciendo la obligatoriedad de ver la extensión total de nuestro territorio en los mapas. ¿no? Entonces, eso es el mapa bicontinental, ¿no? un mapa que eh, plantea el territorio continental, argentino, insular también, y la Antártida como parte del territorio nacional, ¿no? Eh, esto, esto es lo que justamente refleja que eh, la centralidad del país digo, deja de ser eh, lo que sería La Pampa, ¿no? toda la zona de, de La Pampa húmeda, y pasa a ser digo, el sur, ¿no? o sea, lo que podríamos señalar como tierra del fuego. Eh, justamente lo que hace digo, es, es jerarquizar la importancia de ese territorio insular. ¿no? Eh, y ahí digo, me parecía algo muy interesante que vos sabías, me habías comentado y habías señalado que es este mapa, ¿no? Que, que muestra eh, la, la, la diferencia entre, digo, mi, el mapa eh, oficial de 1954 y de 1956. Claro, porque ahí, digamos, lo que vemos es que conceptualmente nace el mapa, nace el mapa bicontinental, digamos, ¿no? Se creen los arbores de la década del 40. Eh, se empieza a consolidar, digamos, ¿no? eh, durante el peronismo, vemos, como bien vos decís, casi en Malvinas, ¿no? casi un, el punto geográfico céntrico eh, en, en ese balance de norte a sur y de oeste a este, y que lamentablemente, eh, digamos, el, el mapa bicontinental fue digamos, dejado de lado eh, después del golpe de estado de 1955, ¿no? y acá tenemos eh, a la derecha este, esta imagen del mapa de 1956, que es este mapa fuera de escala, digamos, ¿no? de la, donde la Antártida es como un anexo ¿sí? que se encuentra eh, a la derecha del mapa, eh, las Islas Georgias y Sandwich están, digamos, fuera de, digamos, de, del, del radar principal, digamos, ¿no? de esta imagen cartográfica, y que es el mapa con el cual la mayoría, digamos, quienes tenemos mayor, más de 20, 25 años, hemos estudiado eh, en geografía, digamos, ¿no? o en ciencias naturales en el primario. Y quizás es triste mencionar esto porque, digamos, cuando nosotros hablamos de que Malvinas eh, o la construcción de la soberanía es una política de Estado, independientemente de los partidos políticos y de las coyunturas gubernamentales, la construcción de nuestra soberanía en términos iconográficas o cartográficas también forma parte de esa necesidad eh, de una política de Estado. Vos mencionaste el decreto de la década 40 y hubo que esperar, no en relación a, a, al raconto del mapa bicontinental, hasta el año 2010, ¿no? con la ley 26.651, que establece el uso obligatorio del mapa bicontinental en el sistema eh, educativo eh, argentino. Y acá hacemos quizás un, un salto un poco largo, digamos, ¿no? en, en la historia, porque nos fuimos de 1950 a 2010, eh, mucho después eh, de la guerra de Malvinas, y ya bien adentrados en el siglo XXI, que es nuestro tiempo presente, que es esta actualización del mapa bicontinental. Digamos, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, no solamente hablamos, digamos, de las disputas por el, el espacio, por el continente antártico, sino también de los espacios marítimos Que hay, siempre por lo general, cuando hablamos de las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Guerra Fría, de la Guerra Fría hablamos de cierta carrera aeroespacial, y lo que rara vez se menciona es que también empieza una carrera por la disputa de los espacios marinos ¿sí? y acá es donde tenemos el mapa bicontinental actual que eh, es del año 2020 es decir, tiene un año y poco de vida donde vemos no solamente la soberanía terrestre argentina en América del Sur la Argentina insular y la Argentina antártica sino también vemos la delimitación de nuestra soberanía en los espacios marítimos. Eh, creo yo que los mapas también además tiene interesante saber cuál es esta delimitación. Dónde empieza la soberanía de un país, dónde termina y empieza la soberanía de otro país. Y acá estamos viendo lo que sería, digamos, la zona económica exclusiva, delimitada por esta línea azul, que es hasta la milla 200, eh, desde las líneas de base y marcadas los límites eh, en amarillo, lo que sería el límite de nuestra plataforma continental, ¿sí? que iría en promedio hasta la milla eh, 350. Imagínense la importancia cuando hablamos de las representaciones cartográficas y de nuestra soberanía eh, en términos de kilómetros cuadrados en nuestro país, que se tuvo que crear un organismo especial para el tema, que es, que es COPLA, que fue una especie digamos de organismo que depende de la Cancillería para establecer el límite, digamos, de la plataforma continental, que fue una política de Estado, que tuvimos una, una charla que obviamente los invitamos a verla en, en nuestro canal de YouTube, eh, ahí está subida, vida, cuando hablamos con la doctora Frida armas filter y que recién en el año 2009 presentamos ante Naciones Unidas este límite eh, de nuestra soberanía en dirección hacia los mares, que no incluye la columna de agua, sino nuestros derechos soberanos sobre el suelo y eso solo hasta la milla 350, y que tuvo una devolución eh, positiva por parte de las comisiones de límites de las Naciones Unidas, y que recién en el año 2020 eh, se aprobó eh, este mapa de los espacios marítimos eh, por unanimidad del Congreso de la Nación, eh, que es el mapa actual de, de nuestro país, eh, que vemos que es una soberanía que se va engrandeciendo cada vez más, y como ya veníamos charlando recién, Malvinas, si ya tenía un protagonismo en nuestra historia y en nuestra identidad, a partir de esta visión icónica de nuestro país, vuelve a tener protagonismo porque se encuentra digamos, en, en el centro eh, geográfico de, de nuestro país. Y, y nosotros en el museo arrancamos la muestra permanente inmediatamente con un mapa bicontinental que fue actualizado este año, ¿no? también con, con Copla y con la Secretaría de, de Malvinas, y de paso ahí te doy el pie, Ale, para que hagas eh, también una conclusión. Y, y contanos un poco, eh, y contarle mejor dicho, eh, a quienes nos están viendo, cómo es el, el impacto, digamos, ¿no? de este mapa. ¿no? Han venido una gran cantidad de, de escuelas y de visitantes en estos años, sobre todo los años prepandémicos, que se han topado con, con esta imagen eh, que de alguna manera nos sigue eh, sorprendiendo y enorgulleciendo eh, en esta, si se quiere, revolución cartográfica de estos últimos tiempos, eh, ¿qué hemos hecho? Sí, totalmente. Eh, me parece que ahí digo, hay una, una cuestión eh, clave, que es tener en cuenta que esta extensión de la plataforma eh, digamos que nos corresponde como, como país, no, lo, no, no la tienen todos los países. no O sea, digamos si nosotros tuviéramos que ver, por ejemplo, en contraste con Chile, ¿no? o con otros países, eh, que no tiene esta plataforma, y que eh, nos plantea un desafío muy importante de pensar, digamos, y proyectar, no, A, eh, no solo eh, políticas de Estado, sino también, eh, o sea, políticas públicas en ese sentido, sino también de promoción y de conocimiento ¿no? sobre la riqueza, sobre la, la, la tra, las tradiciones o eh, la historia que tiene todo este espacio eh, que, que nos plantea, digo claramente, este desafío que vos decís que es reubicar el centro geográfico de nuestro país, pensarnos como un, un país de dos continentes, eh, y que creo que es algo que del museo, con nuestro, aporte, eh, eh, nuestro pequeño aporte que podemos hacer también, pero que digo frente al, a la a la llegada de las escuelas o, o la concurrencia digo, del público en general, digo, esto está muy claro, ¿no? o sea, de concientizar en, en, en torno a la real extensión de nuestro territorio y también de, de, nuestro, de nuestro territorio insular y de nuestra plataforma, ¿no? Sí, así es. Y es importante, quizás esta es nuestra tarea pedagógica, eh, porque también, digamos, eh, esperamos... Eh, que de alguna manera este mapa eh, se refleje en los murales, eh, ¿por qué no en el futuro?, en los tatuajes, en las banderas, eh, o incluso en, en cada representación icónica, de alguna manera, de nuestro país, para permitirnos pensarnos esto, como una nación, como bien vos decías, bicontinental, con una clara soberanía en la Antártida, y también pensarnos también como un país y una nación insular eh, y marítima, y con una clara e indiscutida, soberanía en el Atlántico Sur. Bueno, Alejo, la verdad que de nuestra parte, como siempre, eh, más que agradecidos, hicimos un barrido histórico importante, más de 500 años de historia cartográfica y soberana eh, de Malvinas, eh, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, y creo que nos hemos llevado eh, digamos, una gran cantidad de información, más de una persona que nos debió haber escuchado va a estar... Eh, investigando o le ha haber picado la curiosidad para investigar este tema y nos ha esclarecido mucho de cómo ha evolucionado la, la cartografía de Malvinas y de alguna manera eh, nuestra proyección de soberanía en Atlántico Sur. Así que de nuestra parte, eh, muchísimas gracias por haber estado y por habernos eh, ilustrado con estos mapas que, que nos has compartido. Bueno, gracias Juan. Bueno, nos vemos en la siguiente charla. Perfecto, buenísimo. Y bueno, y que nos están viendo, como siempre, nos encontraremos el viernes que viene por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria Uriel Erlich. Hasta pronto.